Hola, hola, hola, hola, mis queridos amigos, amigas, amigues, aprendices del de oficio de la astrología. Bueno, eh, esta es una clase muy, muy, muy clave para poder empezar a amalgamar todos los conocimientos que vinimos teniendo en las 46 clases anteriores. Entonces, a lo mejor sea un poquito más larga de lo acostumbrado esta clase. Eh, hoy vamos a hablar de dignidades planetarias. Eh, y esto, si lo llevas a las palabras claves de cada una de de cada uno de los planetas que vimos te va a servir para poder comprender en su totalidad la astrología entonces te pido no solo que le prestes mucha atención a esta clase eh, que trates de seguirme sino que la mires más de una vez para poder entender eh, la astrología es clave De ahora en más Podemos empezar ya con interpretaciones Entonces, esta clase número 47 Es una clase clave Vamos eh, a empezar de una vez eh, Te recuerdo, si no estás suscrito todavía al canal Que te suscribas eh, Te... Pido que le des clic a la campanita, también que dejes tu comentario en, en este video y en todos los videos que mires. Te recuerdo que todos los sábados en este mismo canal de YouTube hacemos eh, una, eh, una clase en vivo de práctica. Esta es la clase de los miércoles que es teoría. A partir del próximo miércoles no sé cómo vamos a seguir sí. la teoría, todavía lo estoy ideando, pero vamos a seguir haciendo cosas para lo que es teoría y las prácticas los sábados, como siempre, en vivo, para que a través del chat del vivo podamos eh, tener una interrelación. También te pido que me sigas en Instagram, que tengo Instagram, eh, que te, me sigas en el, eh, en el Facebook, Aprender Astrología Fácilmente, y también que si verdaderamente querés ejercer el oficio de la astrología, te unas a nuestro canal de Telegram, t.me barra curso de astrología, todo junto y sin acento en la i, eh, y, y ahí vas a ver que de lunes a viernes habitualmente hacemos una clase de una hora eh, por las tardes de Argentina las 17 horas de Argentina eh, dependiendo de qué, hor qué uso horario eh, sea el del país donde me estás escuchando hace las cuentas nosotros estamos en el menos 3 eh, así que eh, en el uso horario, menos 3 eh, así que bueno, tenés todas las herramientas este es el único canal de astrología en el que te da todas las herramientas gratuitamente para que vos te conviertas en astrólogo fácilmente, en poco tiempo siguiendo el paso a paso eh, y además gratuitamente no tenés que pagar nada eh, por las clases de astrología y te brindo todos los secretos te aseguro que antes de fin de año podrías estar trabajando como astrólogo o por lo menos haciendo trabajos de autoconocimiento así que bueno vamos a hacer primero un poco de historia y después vamos a hablar de las dignidades planetarias esto es lo que se llamaría un esquema natal, ¿sí? Esto es un mapa del cielo. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que esto es el planeta Tierra, o sea, imagínense en plano, ¿sí? Un corte en plano. Esto no está en 3D. Eh, entonces, esto es el planeta Tierra... Esto sería la bóveda del cielo que, eh, que rodea al planeta Tierra. Siempre ese puntito de ahí arriba es la ciudad donde uno calcula el nacimiento, o sea, donde fue el nacimiento que eh, propinó esta clase, eh, esta carta, perdón, entonces, ese puntito, y si ustedes miraran en ese día y a esa hora con un telescopio hacia el cielo, lo que verían es esto, que se llama este punto, que se llama medio cielo. Eso va variando, o sea, que este medio cielo pase de los 4 grados de Capricornio a los 4 grados de Acuario, ¿sí? tarda aproximadamente 2 horas. O sea, eso se va moviendo. Esto que ven acá, que se llama ascendente, es el, eh, el horizonte del Este. Entonces, eh, en este caso, por ejemplo, tenemos los 5 grados de Aries. Y este es el horizonte del oeste. O sea, tenemos los 5 grados de Libra. Quiere decir que todo esto en el momento del nacimiento se veía. Todo esto también estaba, pero no se veía. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una escuela de astrología que le llama a toda esta parte, le llama diurna, y a toda esta parte nocturna. Yo tengo que aclararlo eso porque ustedes lo van a encontrar en los libros. Yo... No le presto ninguna atención a eso. Para mí eso no tiene eh, un valor significativo en la interpretación de una carta natal a la hora de interpretarla. Valga la redundancia. Pero ustedes lo van a encontrar en muchos libros y entonces van a decir, de qué se trata? ¿No me lo enseñaron? Bueno, acá se los estoy enseñando. Quiere decir que si el, el sol, por ejemplo, estuviera eh, por acá, sería de día. Si el sol estuviera por acá, sería de noche este nacimiento. ¿Sí? O sea, eh, por ejemplo, si un nacimiento sea a las 12 del mediodía, les va a caer justito acá, en el medio cielo. Si se da a la hora de la salida del sol, más o menos en el ecuador, a las 7 de la mañana o 6 de la mañana, eh, sí, estaría acá. Y a las 6 de la tarde la caída del sol estaría acá. O sea que si el sol en el nacimiento está por acá, ya sé que el nacimiento fue de noche. Si el sol está por acá, el nacimiento fue de día. Por eso es que dividen la carta entre la mitad de, de día y la mitad de noche. Hay algunos que dicen que... Eh, si el sol está por acá arriba, o sea que está en la mitad del día, eh, en la carta del día, durante eh, el día en esa ciudad, tiene mayor fuerza. Otros dicen que es más externa a la persona y eh, que si está por acá abajo, eh, o sea que nació de noche es más interna la persona o tiene menos fuerza el planeta entonces eh, yo esa diferenciación a mí no le encuentro un valor práctico por eso yo simplemente lo que explico es que estas son todas casas exteriores y estas son todas casas interiores entonces estas casas que sería la mitad de noche del, del eh, mapa natal eh, tienen que ver con lo interno del ser y estas casas tienen que ver como eso interno del ser lo eh, pongo a disposición de lo social, lo saco hacia afuera. Bien. Esa es la primera aclaración a tener en cuenta. Ahora bien, dignidades planetarias. ¿Qué significa la dignidad de un planeta? Bueno, significa la posición de ese planeta. Para eso hay una tablita. No hay que... Eh, que con estudiarse la tablita de memoria eh, alcanza. Yo voy a intentar articular una posible explicación de los porqués, pero eh, hay cosas que inclusive no están completamente determinadas y ya van a ver a lo que me refiero. Eh, hay cuatro dignidades planetarias, que es el domicilio, el exilio o detrimento, también lo pueden encontrar, yo uso mucho la palabra exilio, eh, la exaltación y la caída del planeta. Entonces, por ejemplo, el sol, si está en Leo, ¿sí? está en su domicilio. ¿Por qué? Porque rige a Leo. Entonces, cuando el planeta regente está en el signo que rige, eh, cuando el planeta está en el signo que rige, está en su domicilio. ¿Qué significa esto? Que está reinando, que tiene mayor fuerza. Tiene mayor fuerza según eh, las... Eh, las claves que identifican a ese planeta, porque todos los planetas tienen domicilio y exilio. Eh, entonces, el Sol está en domicilio en Leo. ¿Dónde va a estar en exilio? En el planeta, en el signo, perdón, opuesto, en Acuario, ¿sí? ¿Dónde va a estar en exaltación? En Aries. ¿Sí? Está en Trígono, en Aries. ¿Dónde va a estar en, eh, en caída? En el opuesto a la exaltación, en Libra. Es muy fácil acordarse con esa regla mnemotécnica, sabiendo que planetas rige a cada signo, Sí, Con esa regla mnemotécnica Te lo podés acordar fácilmente O sea, por ejemplo a Aries, para empezar por el primer signo Lo rige Marte Entonces, si Marte está en Aries Está en domicilio O sea, está fuerte Está reinando Ahora, si Marte está en exilio va a estar en Libra entonces va a estar más débil va a estar más no va a estar con toda la fuerza de Marte ¿sí? Eh, ahora Marte ¿dónde va a estar en exaltación? en Capricornio ¿sí? ¿sí? ¿Dónde va a estar en caída? En cáncer. ¿Sí? Bien. Vamos a ir ahora sin eh, planeta por planeta. Ya dijimos. El Sol, domicilio Leo, exilio Acuario. Exaltación Aries, eh, caída Libra. Ya lo sabemos. ¿Sí? ¿Qué significa que esté en su domicilio? Tiene mayor propiedades de él mismo. ¿Sí? O sea, un leonino es leonino porque nace con el sol en Leo. <coughs> Entonces, por supuesto, va a estar en pleno desarrollo de todo su ego, por ejemplo. ¿Sí? Ahora... Si un acuariano, ¿qué es lo que pasa? Va a sufrir de mayores inseguridades. ¿Por qué? Porque el sol está en acuario, por eso es acuariano. <coughs> Entonces, un acuariano es mucho más inseguro que un leonino. ¿Por qué? Porque el sol, que es el principio vital, que es el principio eh, del ego... Eh, está en, en exilio ¿sí? ahora eh, el sol está en exaltación en Aries entonces los arianos son mucho más seguros que los acuarianos son casi tan seguros como los leoninos es más, los leoninos son más cautelosos los arianos son más impulsivos, menos cautelosos. Ahora, ¿dónde va a tener su mayor inseguridad? Y en el signo de Libra. ¿Sí? Y Libra es justamente el signo de la inseguridad, de que me cuesta tomar la decisión porque tengo que tener todo en equilibrio, espero el, el momento perfecto. Bien. Vamos con la Luna. La Luna rige al signo de Cáncer. Entonces, su domicilio va a ser Cáncer. Donde esa Luna va a ser más sentimental en Cáncer. Donde va a ser más fría, más calculadora. En Capricornio, que va a estar en el exilio ¿Dónde va a estar en exaltación? En Venus, que es el signo del amor ¿Sí? Entonces va a estar exaltada ¿Dónde va a estar más débil esa luna? O sea, en caída, en Escorpio En el opuesto a Tauro o sea, en el opuesto de donde está en exaltación. Bien, acá con el siguiente y con los tres siguientes tenemos un temita muy especial. Traten de seguírmelo eh, porque se da que rigen dos, con los cuatro siguientes, cinco siguientes con todos los siguientes después del sol y la luna excepto los tres últimos se da un tema muy especial son regentes de dos signos entonces por ejemplo Mercurio rige Géminis entonces como regente de Géminis está eh, en eh, exilio en Sagitario o sea, tiene mayor fuerza en Géminis menor fuerza en Sagitario ¿sí? ¿dónde va a estar en, en exaltación en Virgo en el otro planeta que rige ¿sí? ¿dónde va a estar en caída? en Pisces en el opuesto a Virgo. Entonces, como regente de Virgo, va a estar en caída en Pisces. ¿Sí? ¿Dónde va a estar en exaltación? En Géminis. ¿Dónde va a estar eh, en...? O sea, siempre... La exaltación va a ser Virgo y la caída va a ser Pisces, de Mercurio. ¿Sí? Bien. Venus. Con Venus pasa lo mismo. Venus rige eh, a Tauro y rige a Libra. Entonces, eh, en Tauro va a estar en domicilio, va a estar con todas sus fuerzas. En Escorpio va a estar en exilio, o sea, va a estar debilitado. Eh, ¿Dónde va a estar en Venus? En exaltación, en Pisces. ¿Dónde va a estar en caída? En Virgo. ¿Sí? También Rige a Libra. Por lo tanto, va a estar en exilio en Aries. ¿Sí? Siempre la exaltación y la caída va a ser Pisces exaltación, Virgo, la caída para el planeta Tauro. Bien. Es para el planeta Venus, quiero decir. Marte. Bueno, con Marte ya... Más o menos expliqué, en Aries está en su domicilio, en Libra está en exilio. <coughs> en Capricornio, perdón, tengo tos. En Capricornio está en exaltación, en Cáncer está en caída. Pero Marte también es regente de Escorpio. Acuérdense que a Escorpio eh, lo rigen dos planetas. Plutón y Marte. Marte como planeta antiguo hasta que se descubrió Plutón y después Plutón a partir de que se descubrió. Entonces, se considera que Marte también es regente de Escorpio. Entonces, en Escorpio va a estar en su domicilio. O sea que otro exilio que tiene Marte ...es Tauro... ...sí... ...además de Libra... ...bien... ...Júpiter... ...con Júpiter... ...pasa algo parecido... ...Júpiter es regente de Sagitario... ...pero es corregente ...de eh, Pisces... ...o regente antiguo de Pisces... ...entonces... ...en Sagitario va a estar en su domicilio, en Géminis va a estar en exilio, ¿sí?, en Cáncer va a estar exaltado y en Capricornio, el opuesto a Cáncer, va a estar en, en caída, en Piscis va a estar en su domicilio, en Virgo va a estar en exilio, ¿sí?, yo todo esto se los voy a dejar, esta tablita se la voy a dejar anotada, que yo me la anoté para no irme por las ramas, yo se las voy a dejar anotadas acá abajo, y aparte voy a subir un gráfico que lo terminé recién de hacer, que me quedó a mi entender muy bonito, al eh, Instagram, a... Eh, a Facebook y a, eh, al grupo de Telegram eh, no lo puedo subir acá en Youtube porque no me permite subir gráficos si no lo subía también acá pero por lo menos esta tabla la van a tener bien Saturno Saturno rige a Capricornio y es el regente antiguo de Acuario entonces Saturno tiene domicilio en Capricornio, exilio en Cáncer. En Libra está exaltado y en Aries está en caída. En Acuario también está en domicilio y por lo, por lo tanto en Leo también está en exilio. Perdón, en Acuario está en domicilio, no sé si lo dice así, y en Leo está en exilio porque es el planeta eh, opuesto es el signo opuesto, perdón. Bien, los tres que vienen ahora, eh, Urano, Neptuno y Plutón, solo tienen, eh, no tienen ni exaltación ni caída. ¿Por qué no tienen exaltación? ni caída porque hasta ahora todos los estudios que se hicieron hoy hasta la fecha de hoy 16 de junio del 2021 no hay nada que nos muestre si ¿sí? no hay un, una investigación seria hecha que nos diga que es así hay autores que ya se aventuraron a darle una exaltación y una caída y hay otros que no, y ah, falta mucha investigación sobre el tema, son muy nuevos, muy modernos. Se descubrieron hace muy poco tiempo todos. El más antiguo que se descubrió, Urano, hace más de 200 años, pero para los estudios astrológicos es muy, muy nuevo, muy reciente. Entonces, por lo tanto, yo no los tomo nunca, ni exaltados ni en caída, sí en domicilio y en exilio, ¿sí? Y eso es lo que yo les puse en la tabla. Urano, por supuesto, es el regente moderno de Acuario, así que en Acuario está en su domicilio, por lo tanto en Leo está en exilio. Neptuno es el regente moderno de Pisces, por lo tanto en Pisces está en, eh, en domicilio en Virgo está en exilio y Plutón es el regente moderno de Escorpio por lo tanto en Escorpio está en domicilio y en Tauro está en exilio ¿para qué me sirve esto? para algo que se llama planeta-dispositor. Todos los planetas, los 10 planetas que consideramos en astrología, Sol, Luna, eh, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, ...tienen ciertas características. ¿Sí? Cuando llegan... ...a un signo... ...hay algo que se llama... ...planeta... ...dispositor. Que es... ...que... ...junto con sus características... ...adoptan... ...características... De ese planeta dispositor O sea, por ejemplo El ejemplo más fácil Sol en Aries sí, Llega el Sol al signo de Aries Y el planeta dispositor sería Marte no importa dónde esté Marte. Ahora estoy estudiando al Sol, no a Marte. Pero Marte tiene claves que lo identifican. Por ejemplo, Marte es el guerrero. O, o representa <coughs> eh, lo, lo positivo, lo activo, ¿sí? Entonces, ese sol que está representando el principio vital va a darme un principio de guerrero por estar en el sol, en el signo que rige el planeta. Ahora bien, si yo, por ejemplo... Por favor, síganme en este razonamiento. No es difícil, pero eh, puede llevar a, a equivocaciones, eh, a confusiones eh, en la explicación. Con la práctica les va a salir muy fácilmente. Ahora, por ejemplo, si yo tengo sol en Arigues, y el planeta dispositor está en exilio, o sea, en la misma carta que tengo el sol en Aries, tengo a Marte en Libra, en exilio, ¿sí? me va a hacer de una personalidad mucho menos guerrera mucho me, más moderada lo mismo si está en cáncer que está en caída ¿sí? ahora si está Marte en Aries o en Capricornio en Capricornio en Capricornio está exaltado, en Aries está en su domicilio, ese Marte que está eh, matizando al sol, porque yo lo que estoy estudiando ahora es el sol, no Marte, no a Marte, entonces va a, a exaltar más sus dones de guerrero. ¿Qué pasa cuando está en, en los otros signos? Bueno, es mucho más neutral eh, Es mucho más Equilibrante Las energías eh, Bien Esta parte La mejor manera de aprenderla La mejor manera de aprenderla Es practicando Y practicando Y practicando Esto se llama Dignidades planetarias Esta clase es una clase clave porque es un cierre abriente. ¿A qué me refiero con eso? Que yo de ahora en más me van a empezar a escuchar en todas las clases insistir sobre dónde está el planeta. Cada planeta que nos pongamos a estudiar, vamos a ver si está en domicilio, en exilio en, eh, o detrimento, lo pueden encontrar de las dos maneras, en exaltación o en caída. O si está en tránsito hacia alguno de esos lugares. ¿sí? Cuando escuchen hablar de que un planeta está en tránsito, no, no estoy hablando de tránsitos diarios, eso es otra cosa. ¿Sí? es un método para ver cómo van a estar las energías en el día eso es otra cosa, ya lo voy a enseñar Si no, el planeta en tránsito lo que está diciendo es por ejemplo que el sol no está ni en Leo que es su domicilio ni está en Acuario que es su exilio ni está en Aries que es su exaltación ni está en Libra que es su caída o sea, está en Escorpio, está en Sagitario, está en Capricornio, está en Pisces, está en Tauro está en, en Géminis eh, en Cáncer, en Virgo ¿sí? Bueno eh, entonces eh, está en tránsito ¿hacia dónde está en tránsito? y bueno por ejemplo, en el caso del sol, si me cae un sol en Virgo, está en tránsito hacia su caída. Y eso también es importante. O sea, fíjense cómo se va matizando la carta. Bueno, me parece que quedó más corta de lo que yo mismo esperaba la, la clase eh, yo pensé que me iba a costar mucho más eh, explicarles esto. Eh, me parece que si sigo explicando también eh, voy a confundir más. Te pido que estudies esta tabla, si es posible, de memoria. <coughs> eh, con alguna regla mnemotécnica te va a ser fácil. Por ejemplo, esto de que siempre el exilio es en el, planet, en el signo opuesto. Eh, y, nada, ya sabes domicilio, la mayor fuerza, porque es como eh, es el rey en ese lugar. Eh, exilio, o sea, representa justamente eso, un... Eh, Imagínate un presidente exiliado, no tiene ningún poder, o sea, pierde sus propiedades. Eh, en exaltación, o sea, está en su mejor momento. Eh, en caída, eh, está en su momento de menos intensidad. ¿Sí? Eh, entonces, va a estar cuando está en caída, por ejemplo, un planeta Va a estar mucho más matizado por el planeta que rige al signo donde está Por ejemplo, si el Sol estuviera en Libra Va a estar mucho más matizado Si ¿sí? el Sol en Libra está en caída y entonces va a estar mucho más matizado por el planeta dispersor, dispositor, perdón, no dispersor, dispositor. ¿Cuál es el planeta dispositor de Libra? Penus, que es el que rige a Libra. Entonces va a tener características mucho más amorosas que si estuviera en Leo, que tiene características mucho más egocéntricas bien eh, ojalá te haya gustado la clase, ojalá haya estado bien eh, se estrena ahora dentro de un rato así que yo no puedo seguir porque todavía tengo que editarla te mando un abrazo muy muy muy grande a todos, a todas a todes eh, ojalá te guste la clase y, eh, y nada, y seguimos adelante. Te espero el sábado en la clase en vivo que vamos a hablar puramente de esto y vamos a despejar un montón de dudas de esta clase teórica. Chao, hasta entonces.